En, es, en, en esta versión de Premiere eh, tiene unas Tabs que están acá arriba que pues tienen, cumplen distintas funciones y, son, y, se, y se, básicamente es otra manera de ver el programa, ¿no? Sí. Assemblite, que sería como montaje. Eh, este es como para revisar el material y, y, y escoger los pedazos y pasar todo a tu timeline, ¿no? Aquí abajo está el timeline y este sería como un edit, un monitor, este para revisar el material y este es el browser. Aquí esta es la carpeta que nosotros el, el proyecto que nosotros creamos en la ruta que creamos y, pero no hemos importado ningún material. Entonces, este vamos a empezar por aquí, por importar material. Para esto lo pueden hacer de dos maneras. La primera es file import a donde está nuestro material primero escogemos el video y seleccionamos todos los que queremos usar import esperamos un tiempo a que a que porte los archivos después de esto si ves que hay como un diálogo aquí donde hay una barrita que te dice que está importando archivos te recomiendo que no hagas otra cosa más hasta que eso termine porque eh, pues básicamente lo que está haciendo es crear como todo el, el index de, para que puedas acceder a ellos de una manera más rápida. Eh, ahora, como verán, eh, el, el archivo está en 4K, entonces empieza como a reproducirlo un poco con dificultad eh, porque consume muchos recursos. Para esto yo lo que hago es este, hacer la previsualización a un cuarto de resolución o a media resolución para que no, no, no, no batalla tanto a la hora de procesarlo. Es muy pixeleado, lo dejo en un cuarto y... como verán, allá ahora fluye mejor la, el video. ¿no? Entonces, esto, esto pues nos permite pues trabajar mejor, eh, navegar el material. Eh, ahora, para crear una secuencia, eh, lo primero que tenemos que hacer es arrastrar un video a al timeline y esto nos crea una secuencia aquí está la secuencia que nos crea va a ser en base al, al tamaño del video que nosotros usemos por ejemplo este video es 4K entonces la secuencia que hace que se crea es eh, está en 4K 4K a 25 cuadros por segundo. 25 cuadros por segundo es el frame rate del video que estoy usando. Entonces, si tu frame rate fuera de 29 cu 4 cuadros por segundo o 50 cuadros por segundo, al hacer el timeline de esta manera eh, se, va, se va a hacer automático, ¿no? O sea, se va a poner con el mismo frame rate de tus archivos. Si tú quieres hacer un timeline con un, con un frame rate diferente, también puedes hacerlo en aquí en File, New. Sequence que es secuencia y aquí tú escoges eh, el tamaño que quieres y la resolución que quieres. Y, y supongamos que yo quiero que, se, que quiero hacer un video en HD, no, no me interesa tanto que sea en 4K y a 23.976 cuadros por segundo, que es este, la interpretación de, de 24p en 1080, y usa, y okay, pues vamos a ponerle secuencia. Y ahora, como verán, crea otra timeline, esta vez con, con otras propiedades. Esta en 1080, 23.976 cuadros por segundo. Les, les explico esto ahorita porque es más fácil si entienden un poquito más de encoding y, y como de, de velocidad de, de los archivos, porque luego vamos a estar haciendo efectos eh, como slow motion, que es, básicamente es como una técnica que se llama overcrank, y pues es bueno que desde ahorita se vayan empapando con estos términos técnicos. Porque nos vamos a poner muy, eh, muy técnicos en, en, este, en estos tutoriales. Quiero, quiero que avancen lo más rápido posible. Entonces en cuanto yo arrastre este material. Me va, me va a decir que mi material no está conformado de las, mismos, eh, de las mismas settings de la de, de esa secuencia entonces eh, aquí te pues te dice siempre preguntar porque pues a veces a veces sí quiero que tenga esas características a veces no entonces yo lo que le voy a poner es keep existing settings y como verán el video pues me sale increíblemente amplio ¿no? entonces esto me sirve para dos cosas puedo eh, puedo hacer eh, ajustarlo automáticamente que sería con un scale to frame size y ya veo toda la extensión ahora ya porque es, es bueno trabajar con 4k porque puedes eh, si trabajas en, en 4k con un timing de hd puedes tener dos encuadres con una sola toma ahora aquí les aquí les voy a explicar eh, supongamos que quiero entrar con, con esta con esta toma Llega, se sienta y digamos que quiero hacer un close-up para. Que, quiero, quiero, de aquí en este momento quiero hacer un close-up para cortar eh, la secuencia para que no esté tan largo. Eh, entonces, para eso voy a necesitar la herramienta de corte que en este caso aquí está. Es, esta herramienta también la pueden. Eh, la pueden sacar con la letra C, no, sí, C, <ríe> la letra C, eh, entonces cortamos aquí y lo que yo le aplique a, a este clips va a ser individualmente de este, entonces, bueno, suponiendo que yo quiero hacer este un close-up, necesitaría irme a la sección de efectos, esto es para estoy haciendo esto para que empiecen a navegar como entre, entre entre los diferentes tabs, y empiecen a entender por qué se usa un tab en lugar de otro, eh, y, y cuál tab es más útil que otro. Entonces, este nos pasamos a la parte de efectos, y eh, cambia, eh, es la, cambia la interfaz para otra... Eh, para mostrarnos otras opciones. ¿no? Entonces, aquí, eh, ese es donde yo normalmente trabajo, porque es, más, es, es, es la manera en la que yo me acostumbré a trabajar en, en, en Premiere, eh, entonces es lo más familiar para mí. Aquí podemos ver en, en esta sección nuestras, nuestro, nuestra información del video, ¿no? nuestros efectos. Eh, como podrán ver aquí tenemos la velocidad, tenemos la opacidad y tenemos eh, pues la, las, las coordenadas de dónde está y el tamaño. ¿no? Entonces suponiendo la toma va a empezar ahí y digamos que yo quiero brincar a un close up ahí, lo que voy a hacer es a este pedazo le voy a cambiar la escala. Como es 4K, básicamente lo puedes tirar el doble. Entonces, por eso conviene grabar cosas en 4K para poder hacer acercamientos y no, y no perder calidad. Entonces, si lo vemos, ahí ya. Llega, se sienta, toma el periódico, pum, ve una noticia. Ok. Ok. Supongamos que ahí quiero cortar, ¿no? Entonces, lo que yo hago es... Otra vez con las con la herramienta de corte, hago un nuevo corte y si yo quiero borrar esto, pues ya eh, pues el, empiezo, le doy su, suprimir, ya no necesito esta parte, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando le di suprimir, eh, se cortó el, se cortó esto. Esto es nuestro workspace. Esto es lo que nosotros, esta parte de aquí es lo que nosotros llamamos. Eh, el workspace, entonces cuando lo quitamos se corta, si ustedes de, ustedes pueden dejarlo así largo y si ustedes renderean el vídeo así como está, va, eh, todo esto va a salir negro bueno entonces creo que ya quedó claro cómo hacer, cómo escalar un poquito los, los las cosas ya vimos cómo cortar, que es con la herramienta C, con, con la tecla C cortamos Um, ok, um, bueno, ya escogimos eh, el primer clip. Ahora voy a escoger el segundo clip. Si se dan cuenta, ahora, eh, si se fijan, estamos viendo la pantalla dividida en dos. Aquí está el clip que nosotros estamos escogiendo aquí y previsualizando. Podemos previsualizar. Hay otra manera de editar, en lugar de, de, de seleccionar todo el clip y cortarlo, podemos seleccionar pedazos ya que nosotros escogemos de acá. Digamos que yo quiero agarrar solamente del inicio, le presiono esta, esta herramienta que es como una marca, si ¿Sí ven cómo se ha seleccionado todo, porque pues ahorita no tengo la la marca de salida, solamente he puesto la marca de inicio y le puedo poner previsualizar y ok selecciono este momento para que la marca final sea y solamente me va a seleccionar una parte del material ahora eh arrastramos esto le damos scale to frame size porque no quiero que sea como un close-up en esta ocasión y ya no vamos a vamos a eliminar estos dos pedazos que no los quiero no los necesitamos y vamos a previsualizar lo que estamos haciendo vamos a repasar otra vez esto es In, y esto es out. Out, out. I, en O. I, O. Input, output. Ahora, eh, vamos a seleccionar otro clip. Ahora, esto es importante porque estamos eh, haciendo contenido de, con video de distintos tamaños y distintos formatos. Para que, solamente para que aprendan a navegar esta parte de, de la esta parte de la interfaz, ¿ok? Espero que estén aquí, no se pierdan. Bueno, vamos a arrastrar este video al timeline. Y como verán, el video, este video está en formato vertical, que es como para un formato de historia. Entonces, para hacerlo caber, podríamos hacer lo de Scale to Frame Size, que en español no sé, no sé cuál sería el equivalente, pero pues ahí, googlearlo, sorry. Y verán, como verán, eh, pues nos queda como bastante espacio a los lados porque nuestro timeline es, es de tamaño de HD, 920 por 1080. Ahora lo que yo hago con este tipo de material es eh, mezclarlo con otras tomas. sea, eso es para hacer un básicamente un split screen. Aquí en, nuestra, en nuestro panel de efectos de video podemos mover la posición esto es X o sea X va a ser como izquierda y derecha y este es Y es arriba y abajo lo dejamos como estaba si, si ustedes por ejemplo digamos que lo mueven para acá y luego para acá y no, no saben cómo, cómo darlo lo único que tienen que hacer es aquí darle a este botón y los va a resetear exactamente ¿no? entonces pueden moverles sin miedo, la verdad. Creo que es lo mejor. Moverles sin miedo eh, los va a ayudar a, a hacer las cosas más, más rápido. Bueno, entonces aquí yo lo que haría sería como ponerlo hasta acá. Incluso lo puedo hacer un poco más grande. Y, y esto lo puedo combinar con otros, con otros clips de video. Muy bien, y ahora tenemos en nuestro timeline este otro clip, y pues como verán, eh, la duración de este clip es de aquí a aquí, a estos triangulitos que se ven aquí, y empieza el otro clip acá. Entonces si yo quiero que los tres clips estén al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es acomodarlos de tal manera en la que no, est no se estén est eh, empalmando el uno en el otro, ¿no? O sea, en teoría sí lo están haciendo, pero para eso tenemos layers. Ahora suponiendo que este yo quiero que sea más grande. O incluso quiero que puedo borrar esto. a ver lo que tenemos hasta el momento ahora cada vez que ustedes ven que se reproduce esto eh, básicamente lo que estoy haciendo es darle spacebar pero se me olvida decirles entonces disculpen es eh, para reproducirlo es aquí spacebar Ahora, digamos que queremos que el video termine aquí, en el, el segundo 24, solamente tenemos que arrastrar. Esa es otra manera de cortar en el timeline. Nada más seleccionas un pedazo y arrastras hacia donde quieres, como hasta donde quieres que dure el video. Vamos para acá, arrastro de aquí, arrastro de acá, más un pedazo. Suponiendo que ya tenemos el, el, el, el video este, más o menos cortado, ya podemos intro, introducir eh, la música. Para esto vamos a importarla también. Música. Esta canción la escogí de una página que se llama eh, Soundstripe.com. Eh, tiene muy buena música, pero es por membresía. Necesitas pagar, creo que son como 15 dólares al mes o algo así. Que ahorita 15 dólares en México son como 300 pesos, entonces <ríe> sí duele un poquito pagarla, pero pues la verdad eh, cuando haces contenido eh, normalmente de que tienes que entregar trabajos eh, frecuentemente 15 dólares al mes, créanme, no es nada en relación a lo que te saca de apuros, porque la música es de muy buena calidad y me ahorra mucho tiempo, que creo que si, si buscara canciones gratis todo el tiempo, nada más como que... Pues perdería horas y horas y horas y horas que podría estar editando, podría estar jugando con mi hijo, jugando con Julio, mi gato. O sea, en realidad yo valoro mi tiempo bastante. Entonces, eh, Soundstripe me ayuda. Y Soundstripe ni siquiera me paga por esto. O sea, yo pago mi, mi membresía, este, pero, pero sí me ayuda mucho. Entonces creo que les puedo ayudar a ustedes también. Um, Ok, entonces ya tenemos nuestra canción aquí, eh, la importamos, y ahora vamos a, vamos a verlo con música. Okay, vamos a cortar justo ahí y eh, vamos a meterle un, un efecto a este sonido para que se haga como un fade out. Eh, para esto hay varias maneras de hacerlo, pero pues yo lo voy a hacer como de la manera más práctica, que es aquí en el panel de efectos, busco gain. En, en español creo que sería aumento, algo así, no sé, no estoy seguro, pero bueno, ahí en búsquenlo. Es, es Gain, está en la carpeta de Crossfade, creo que en, en español sería disolvencia o algo así. Este, bueno, eh, aquí pongamos Constant Gain, lo arrastro y luego si verán, como ven, aquí para, nosotros, para yo adentrarme un poquito más y ver esto más grande, eh, le doy a la tecla Más, en teclado, más, más, más, más, más, y se va expandiendo el timeline, ¿no? Menos, menos, menos, se expande el timeline hacia, hacia afuera y luego más hacia adentro. Entonces, esto es muy útil cuando estás navegando de que quieres enfocarte en el que los cortes estén exactamente donde la música cambia, ¿no? Y es muy importante que nuestro Work Area cubra todo el material que nosotros hacemos, porque si nosotros quisiéramos exportar eso, así como está... Eh, a todo este pedazo, este pedazo no saldría en el render Entonces para que todo salga en el render tenga, Aunque tenga fondo negro este, lo, Tengo que cubrir toda mi área ¿no? Esta es mi área de render Y ahora eh, voy a estirar un poquito el gain Para que haya una salida Cuando, cuando, cuando termine el video Y voy a importar el logo de mi casa productora ¿no? esto lo hago nada más para que ustedes puedan familiarizarse de nuevo con con, con esta cosa que se llama Adobe Premiere aquí tenemos el logo usualmente lo que uso son PNGs porque los PNGs son de, de, de menor tamaño y tiene, puedes usar transparencia lo JPG no lo recomiendo que lo usen en, en, en, en como para logos y eso no sirve, eh, pero para imágenes, pues, slideshows, para eso sí lo pueden usar, ¿no? JPG. PNG es para logos y todo lo que sea gráficos que quieren que tenga una tra transparencia. Ok, y aquí ya está el logo. Entonces, lo que yo veo es de que el logo, pues, dura mucho tiempo. Entonces, voy a cortarlo un poco, que sean nada más unos segunditos que se vea el logo para que para que ustedes aprendan a usar la herramienta más que nada, ¿no? Lo puedo decir un poquito más, pero ya sin música. Y ahora al logo le voy a hacer una pequeña animación. Eh, esto lo voy a hacer con los keyframes de... los keyframes de la... de nuestro panel de efectos. Pues para esto, aquí hay una pequeña flechita En Scale. Vamos a darle clic y como verán ahí ya nos puso un keyframe en, nuestro, en nuestra duración del del, del logo. Eso es lo que dura el logo. Es, esto, es lo, esto representa lo que dura el logo. Entonces, yo le en el primer keyframe está 47 de escala y en el segundo keyframe voy a ponerle 50, 52 un incremento ¿no? como ustedes ven el logo se hace de, de chico a un poco más grande ¿no? entonces ahora vamos a poner una disolvencia casi siempre hago disolvencia a negros me gusta mantenerlo como lo más sencillo posible digamos que ahí ya lo quiero que, que quiero que esté que entre el logo bien Y, pues en teoría, aquí ya podríamos hacer nuestro primer render, ¿no? Este, para esto, ya que tenemos nuestro material, eh, vamos a irnos a File, Export, Media. Ahora, esta es la ventana que nos permite exportar nuestros videos. Ah, aquí van a ver distintas cosas, ¿no? Estas son varias, varias, eh, varios, eh, a, ah, pues aquí van a ver eh, distintas opciones, ¿no? Donde pueden escoger eh, la calidad del video. Eh, en este caso, para internet, yo les recomiendo usar siempre H264 h264 eh, si, si estuviéramos haciendo... Otro tipo de, de, de producción, eh, como películas o series de televisión o cualquier otra cosa, les recomendaría usar otros formatos que luego vamos a hablar de eso. Este este tutorial me gustaría que fuera más lo más sencillo posible dentro de lo que cabe para que puedan aprender este paso a paso y no sea tan abrumador este programa porque tiene demasiadas opciones. Eh, entonces, eh, escogemos el H.264 y aquí en el preset, pues en realidad, eh, aquí ya depende de cuál es, cuál es su output, ¿no? Entonces, en este caso, aquí ya trae unos presets hechos. Eh, yo, como voy a hacer el, el preset para YouTube, voy a seleccionar YouTube. Aquí me aparece 12, 1920x1080, que ese es el formato en el que estamos trabajando. Y el bitrate es es la calidad final de nuestro video. Eh, para esto yo les recomiendo que el bitrate no sobrepase de los 22 porque después de esto eh, YouTube de, todos de todas maneras eh, hace un re-encode de tu video. O sea, tú mandas tu video con cierta calidad y YouTube le baja la calidad. Entonces... Eh, si nosotros nos vamos muy arriba, eh, YouTube de todos modos la va a bajar y vas, vamos a batallar más cuando lo estemos subiendo. Entonces, yo lo recomiendo que esté como en, entre 14 y 22. ¿no? En este caso lo voy a bajar en 22, nada más para que vean eh, el, tamaño, el tamaño que se hace del, del archivo. No tiene que ser exacto tampoco. No, no, no, no se claven tanto con eso ahorita. Y eh, si ustedes quieren a la máxima calidad, va a tardar un poco más, pero pues es recomendable también acá. Y. Ok, ahorita no voy a hablar mucho de encoding, eso es lo más básico. Y vamos a seleccionar la salida, ¿no? Eso es muy importante porque luego no vamos a encontrar los archivos que estemos exportando. Ok, eh, vamos a la salida que sería house to... No este youtube primeros pasos en premier material aquí podemos poner una que yo siempre lo hago como renders bueno más bien lo pongo adentro de material pero bueno ahorita así y vamos a poner primeros pasos ejercicio y aquí, ya que seleccionamos nuestra salida, ya que, ya que vimos eh, nuestro bitrate, ya que tenemos nuestro tamaño, vamos a audio, vemos que este, esto es... Yo lo tengo como por default en AAC, que es, lo, es, es YouTube Standard, este, a un bitrate de, de 320, más bajo que, que 112, el audio se empieza a escuchar mal. Entonces yo les recomiendo que siempre esté en 320 240 no 256 um, y use maximum render ok verificamos que todo esté correcto y le damos exportar entonces aquí en el render es donde tarda un poquito este como ahorita pues la verdad no es tan, tan pesado este archivo que estamos haciendo no tarda tanto pero por ejemplo si rendereas un archivo que dura como 20 minutos, 40 minutos, Si sí, se va a llevar algo de tiempo, se va a llevar como... Por, depende de tu computadora, ¿no? Básicamente, pero... Eh, yo tengo en esta computadora que tiene 4 gigas de video eh, y tiene un procesador i7, se... se si toma, toma algo de tiempo, ¿no? Entonces, allá hay procesadores más nuevos y, y, y tarjetas gráficas más poderosas que pueden soportar y que, eh, que pueden soportar mayor resolución y te pueden... Eh, hacer los, los renders mucho más rápido También la velocidad del render depende Grandemente de la, de la velocidad De tus discos duros Entonces eh, voy a hacer otro, otro, otro tutorial de cómo escoger Una computadora para editar eh, O cómo En algún punto creo que voy a hacer otro tutorial De cómo armar una computadora para editar Porque pues, no siempre tuve Mac, ahorita uso Mac Pero antes tenía Antes tenía una PC y editaba bastante bien en ella eh, Y es es mil veces más barato tener una PC que una, que una Apple por, en, en muchos sentidos. Pero ya eso lo voy a dejar para otro video, para otra plática y pues espero que hasta aquí eh, les haya gustado el video.